Congratulations. The Creative Path Official Store The Creative Path official Star The Creative Path Official Store The Creative Path official Store. The Creative Path Official Store The Creative Path Star The Creative Path Official Store The Creative Path official Star no me sale qué difícil bueno pues esto es una tienda que podéis visitar en aliexpress y yo creo que mejor os lo dejo escrito y linkado por allí os voy a enseñar unas poquitas de cosas que he cogido de esta página para hacer una colaboración con ellos las que sepáis inglés supongo que os sonará y a las que seáis como yo que lo pronunciamos muy mal, pues congratulations, lo leéis. entonces lo que voy a hacer hoy es un unboxing de esta tienda de lo que he cogido allí, de lo que he comprado allí para que veáis todas las maravillas que podéis encontrar allí y a muy buen precio, ¿Mm? esto es un sobre y bueno ha llegado cuando yo no estaba y entonces mi cartera ha tenido se llama rosa eh, ha tenido la deferencia de guardármelo para que no se devolviera para que a mi llegada yo pudiera ir y recogerlo entonces vamos a ver qué de cosita todo lo que he comprado o todo lo que he cogido de esta tienda es muy chulo, no tiene nada que envidiarle a ninguno. Mira, vamos a empezar enseñando. A ver, mira, he cogido estos daikut. ¿veis? Que traen, este lo puedo enseñar así porque mira están todos aquí. Os voy a decir una cosita y es un truqui que yo hago, que supongo que no es ningún truqui que yo haga, que ya lo haréis muchas. Yo lo que hago, voy a abrirlo, lo abro con con el quita trapa. ¿por qué? Pues, pues explico, vamos a ver, para que no, mirad, todas estas son las que trae, entonces yo por la noche cuando veo la tele pues me dedico a recortarlo y esto lo Es eh, un poquito más como una cartulina gruesa ¿eh? entonces lo que hago es recortarlo y los pongo y con esto hago los, los embellecedores chiquititos mm, eh, bueno mm, que si los, flor, los floripondios que si los banners, que si los um, los banderines veis pues con todo esto después si se recorta se pueden utilizar porque realmente para poner un DAI de esto tiene que ser muy grande el banderín. Entonces esto pues lo utilizo para otras cosas. Deciros que traen dos de cada. Mirad qué cosas más bonitas. Me encantan. Este vale para Navidad como para Primavera. Mirad, llevan foil, foil dorado. ¿eh? Mirad qué bonito el, el conejito. Corazones. Mirad hay dos de cada, mirad qué pajarito más gracioso, un conejito tocando un tambor, Vamos a ponerlo aquí mm. trae dos de cada trae también eh, sentimiento. dos de cada, mirad este en foil, felicidades congratulations, esto me sale bien pero por la canción congratulations de mis tiempos eh, mirad los banners que también trae con foil ¿Veis? Trae dos de cada. Mira, qué bonito. Es una preciosidad. Mira, un trocito de tarta, ¿veis? Con un pajarito encima. El pajarito está hecho en foil. Mirad qué conejito. Con un regalito es ideal. Es una monada. Nube, mirad qué nube más bonita. Bueno, yo qué sé, así. ¿Veis? Y son adhesivas, ¿eh? Pero yo esto pues lo dejo a lo mejor para decorar otra serie de adornos más grandote y aprovecho todo. Esto lo aprovecho o si por ejemplo os acordáis la shaker de estrellita que os gustó mucho que lo puse en Instagram que llevaba dentro un corazón. El corazón era sacado de, era recortado, sacado de la parte de atrás de unos daikuts. Y después pues encima le echamos la shaker y se ve la figurita y es muy chiquitita porque realmente para hacer esa el tamaño de, de esa estrellita para hacer shaker no era muy grande. A lo sumo le coge pues cuentecitas chiquititas o cositas así y, y entonces yo lo hago con esto. Mira aquí hay otros pajaritos ¿ves? de tamaño más chiquitín que lo voy a poner aquí para que se vea otras nubes también un poquito grandes. mirad qué bonito estos conejos con un globo este lleva foil este globo bueno hay preciosidades son muy bonitas este, el centro también lleva foil dorado bueno ya os digo mirad qué pedazo de tarta con el conejito subiéndose para alcanzarla creo que es muy bonita más pajarito un pajarito estos son en rosa mariposa veis y mirad este conejito a ver qué sabe pegado aquí. porque trae también estrellas ¿eh? en foil también traen estrellitas mirad qué mono con un ramito de flores mira este también muy bonito mira una pizarra como cuando entramos a un a un convite, pues donde vienen donde aparecen las mesas donde va van los comisarios, en, en qué mesa van cada uno. ¿Veis? Mira, aquí otro sentimiento. Globo, mira qué bonito. Este grandecito, ¿eh? Felicidad. Bueno, pues trae un montón. Yo creo. Mira, qué bonito. Este de fue entero. Creo que son muy bonitos. Mira, la chica. Como, como tumbada. Creo que es muy bonito también. Trae un montón. Mira este. Para hacer una esquina en una página, en una, una página de un álbum, en un layout. Es precioso. Muy bonito. Foto o vídeo? ¿No otro. Otra esquinera. a una portada. Un perrete Mira, qué bonito. Trae dos de cada, ¿eh? Mira. Un perrete. Otro corazón. Mira, para poner nombres. nombre. Tis. Otra nube. Mira, qué patito. Qué gracioso. Un patito. Trae dos. Aquí está el otro. Dos patitos. ¿eh? Etiqueta más chiquitita. Mira, qué bonito. Me parece muy... En muchos colores etiqueta. Trae un montón, en un montón de colores. Mira, esto de foy. Bueno, pues me parece súper bonito, ¿eh? Y además muy tierno porque... Se me ha quedado un corazón. aquí, mira. En rojo. Mira, qué bonito el pajarito. Me parece una monada ah, Me... También trae. Dos. ¿Veis ¿eh? Uy, yo creo que es muy bonito. Tiene, tiene pajaritos. No, mira qué flor. Así como la grabateada. Me gusta mucho el diseño, ¿vale? Mira, este lo he enseñado antes, pero más grande. Este es más chiquitín. Otro pajarito. que y mariposa. ¿Veis? Mira, lo mismo globo, pero más chiquitito. ¿Veis? Ah, mariposas. Son preciosos. Y trae un montón, pero un montón, ¿eh? Pues no os voy a decir cuántas piezas. 130. 130 piezas. Vamos, me parece que está muy bien. Es muy, muy bonito. La verdad es que sí. Y están a buen precio. Y me parece que es una cucada. Me han gustado un montón. Pero un montón. Os dejaré linkado la página para que vayáis a echarle un vistacito. Porque mmm, ya veréis, ya veréis. Tiene cosas súper bonitas. Y de gramaje también está bien. Están libres de ácido. Y trae dos. Os lo repito. Dos. Dos unidades de cada diseño. Mirad. Me han mandado esta que se llama Sondaiku, 350 piezas. Y voy a abrirla por si queréis echarle un ojito. Que, igual que el otro también viene en el, mira, viene en el cartoncillo. ¿Veis? Y me parece súper chulo también. Es muy bonito. Mira, todos los que vienen, vienen un montón. Y este también trae foil dorado, creo. Trae dos piezas de cada, están libres de ácido también. Y vamos a abrirlo. Porque me parece muy interesante. Mira, trae de los más chiquitines. Trae dos de cada, que son estas florecitas, ¿veis? Traen sentimiento. Mira. Traen sentimiento. Que me parecen súper chulos, ¿eh? Traen para hacer banderines. Mira, más ancho, más estrecho. ¿Veis? Mira qué bonito. Me parece súper bonito, mira. Un, una cajita de esta donde colgamos la notita o, lo, o los tags que recibimos. ¿Veis? Me parece súper bonito, mira. Súper, súper bonito, mira. Este te fue. No sé si se apreciará ahí. ¿eh? Mira, una alfombra. Tiene de todo. Mira, más sentimiento. Mira, con una gafita de esta de, de gatito o conejito para dormir. O zorrito, no sé qué bien que será. Parece un gatito, ¿no? Un gatito. Y el despertador. Me parece súper bonito. Mira, fresita. Estos también son chiquitos, pero son muy monos. Mira, el corazón con la línea de la vida. Dos perretes. Muy salado. No sé, aquí hay más. Mira. A ver. Estos dos dicen lo mismo. Porque hay dos de cada. Este de aquí. Aquí. Aquí. Ah, tiempo de, de hacer yoga, ¿no? Tiempo de yoga. Mira, qué bonito. Es como una mañana al despertarse. ¿Ves? Aquí hay más. Aquí hay otro. Que tengas un bonito día, o agradable día. No sé, vienen un montón, ¿eh? Vienen un montón. Mira la macetita qué mona. Con la, la pluma de Santa Teresa parece. Aquí se le llama así. está. No sé, otro más, otro sentimiento, poder. No sé, florecita. La vida es mágica. Bueno, pues... Mira una chica haciendo yoga. Es que trae de todo, ¿eh? Mira, esta lleva foil dorado. No sé si se verá bien, pero lleva foil dorado. Cámara de foto. qué chulas son las cámaras. Estas dos florecitas, muy abriendo, para que se vean florecitas. la pesas. Aquí la rayo aquí no mira esta. Los mandalas, muy zen, todo. Otra postura de, de yoga. ¿Veis? A ver. Esto no sé. Parece un aguacate, no sé. Parece un aguacate. Trae dos. Otra flor. Parecida a la de antes. Mira, qué bonita. Es como esta, pero más grande, parece. Otra postura de yoga. Mira. Relajándose la chica. Mira, qué bonita. Corazones, chiquitito, Otra flor de esta. Otro corazón. ¿Veis? Más florecita, chiquitita. Enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, Mira la manzana. Que súper bonita. Súper simpática. La manzana, pues, pues no sé, más planta. Aquí lleva foil en la hoja. Pues otro sentimiento. Vamos a poner esto acá, ahí. Os lo pongo. Es que son muchas, son 150, eh. Que no moco de pavo, vamos. Y claro, por pues muy grande que sea esto, ¿sabéis? Que son 150. Mira, otro sentimiento en foil. Mira esta que bonita también. Esta también lleva foil. <coughs> Mira, qué bonita. Estas son iguales que estas, pero en chiquitita. Estas traen muchas. Hello. Saludo al sol. Mira las plantas. Qué bonita están, en azul. Con foil. Es una pasada esta. Qué bonita. Mira, otra postura de yoga. Esto lo hago yo y me rompo. Directamente. Mira. Qué bonita. Mira de esta. Es una pasada. Hojita. Otro sentimiento que pone ahí. Realty. Más hojitas. Grande y pequeñita. Espera, que me la pongo la mano. Y os la enseño. Hojita. Que es son súper chulas. Que de tres tamaños. Otra florecita de la roja. Mira, más chiquita todavía. Otra, como esta. Esta que dice aquí. Bueno. El ojo. El tercer ojo. La planta colgante. Está buenísima, ¿eh? Yo que que una está esta... Así, la planta colgante. Qué bonita, ¿eh? Súper chula. Qué bonita es esta. Esta me gusta mucho. Un batido de fruta por la mañana. Un gatito. Haciendo. Mira, un gatito haciendo yoga. Qué simpático. Otra postura de yoga, que es este. No la he enseñado todavía. La flor. Mira, que hecho Esta que también sería otra plantita de esta. Jim. Otro corazón. Esta la chica con la postura esta que se va a romper. Mira el gatito. Ay, por favor, qué simpático. Mira qué gracioso. Aquí el gatito haciendo yoga. El otro día vi yo un vídeo de un perro haciendo yoga con la dueña Súper gracioso. Qué simpático. Mira la bicicleta. Trae dos también. Bici. Otra florecita. Otro co corazón. Otro sentimiento. La palabra Jim. La que va al gimnasio. Bueno, pues hay de todo. Esta que dice Enjoy, que estaba por ahí. ¡Ay, qué difícil hablar inglés! Pero la verdad es que hay, que hay que pabilarse, ¿eh? Los niños de hoy tienen que pabilarse porque todo lo dicen en inglés ahora. Mira, súper chulo, me parece una pasada, me ha encantado y me gusta un montón. ¡Congratulations! Está muy bien, ¿eh? Con las posturas de yoga, el gatito, y la otra chica ahí. Yo creo que la postura que mejoraría sería esta, de ya está. Pues todo esto son 150 piezas, ¿eh? Que se hizo pronto. Bueno, pues voy a meterla en el saco porque quiero enseñar más. La verdad, el ramaje es bueno, ¿eh? que no es eh, la cartulina gordita, está bien. No son los de tampería, pero están muy bien. Nada que me a ninguno, ¿eh? Muy, muy bonita. Creo que, que se pueden sacar trabajo muy chulos. Incluso para, para una agenda, para llevarla al día, me gusta. Inspira, expira. <risa> Inspira, expira. Muy bonito. Creo que es muy, muy bonito. Me ha gustado mucho. Os enseño más que me han mandado más, ¿eh? Mirad. Otro. Muy bonito. También. Este se llama Mary Suite. Y tiene 124 piezas. Vamos a verlo. Yo es que últimamente, como tengo papeles eh, De las colecciones, cuando compro, suelo comprar a lo mejor los sellos. O los papeles Y los daikus. Y papeles, como siempre, papeles básicos, con un básico. Uy, con un básico. Tú le metes un. Y este. Le mete unos zaycos y ya tiene una colección, la verdad. Aunque el papel no haya pintado. Mira, vienen todo este. Y estos son como de Navidad. ¿Veis? Mira, traen 124. Vamos a verlo. Esto igual, ¿eh? Para recortarlo. A vale, ver, aquí también lo de todo. Más chiquito, más grande. Mira, trae dos de cada. Dos velitas. Manzana. Esta, esta velita es más grande. Sí. Estrellita. El pino. El árbol de Navidad. Esto ya de cada Navidad. Mira, qué bonita. Una rosa. Lleva folio dorado también. Otra rosa, con foil dorado llevas lleva salpicadura. Mira, qué bonita. Qué reja más bonita. Esto se quita, ¿eh? Viene recortado ya. Para quitarlo. A ver. Mira, ¿ves? Se quita de aquí, de aquí se queda el botecillo. Trae dos. Me parece muy chulo. Mira. Esto se pone aquí. Un jardín. Muy bonito. Esto se quita, ¿eh? ¿Ves? Que viene así eh, y se quita. Mira, esto que es con como una. con como una trata sueño. O un móvil de viento. ¿Ves? Es muy chulo. Aquí pone bridge. Brit. Bright, ¿no? Esto es chulísimo. Mira, qué bonita. Oh, qué bonita. Esta es preciosa, ¿eh? Mira, la bola de nieve con el reno. Súper bonita. Mira, sentimiento en foil, más rosa de otra manera. Mira. Qué bonito. Me gustan un montón todas, ¿eh? Mira. Felicidad, paz y amor. Picture. Perfecto. Mira, qué bonito. Esto lleva foil, ¿eh? Por el por alrededor. Mira, qué bonito. Este. Holiday. Noel. Noel. Otro. Mira. Si es que trae un montón. Todo esto. Eh. Let's try otro 25 de diciembre Foy foil Sorpresa A ver, esta es Y aquí Felicidad a todo el mundo, ¿no? O algo así Muy bonito o Trae muchísimo esto está muy bien Porque después nos falta, mira Trae muchísimo los sentimientos, ¿eh? Muchísimo Vamos Feliz La otra aquí Familia Wonder... Wonderful Estas son dos bolas Y la parte de arriba de la bola viene con Con foil dorado muy bonita. Para de. Para de atacarlo. Mira, otra la Junta esta. Mira, con una ramita dentro. Mira, un foil. Qué bonita es. Mira, este quitas colgando con foil. Qué bonito. Sorpresa. Más flores. Christmas. Esto también es. ¿eh? Mira, esto. La palabra prima. ¿Ves que está precortada? Para que no lleve tanto blanco. Y se. ve Se quedaría así. No la voy a entera para que no se me estropee. Mary, igual. Este en foil. Igual, ¿Ves? Se quitaron. Mira, está precortada. Preparado para que, toque lado para que esto salga y se quede es el palito que hemos visto antes mirad que almohadón así como un calentito muy chulo aquí pone happy en, en foil que bonito la verdad que me gusta todo ¿eh? mirad el el quinqué que trae dos mirad que bonito muy bonito ¿eh? el quinqué no sé cómo se llama una lámpara de aceite pues una pizarra con un sentimiento Ay, mirad las tazas con barbabisco los cristales de nieve, aquí pone fel felicidad, ¿no? Felices. La palabra Happy, otra vez, que estaba por ahí, que ya os he enseñado. Mira, ajá. <risa> un oso polar. Los pobres están pasando más mal. Una casita de pájaros, lleva foil también. Otro pedazo, otro mmm, distinto, otro farolillo distinto. Mira, como un colgante de, de estrellas, que lleva foil también. Muy bonito. A ver, como un tarro de mermelada, parece. Qué chulo este, qué bonito, ¿eh? Mira la casita con el tejado nevado, vamos a ir quitando para allá. Las que hayáis visto. A ver, lo voy a poner por aquí. La casita con el tejado nevado, qué bonita. Y este, con corazón. Ay, ay, un zorro Con su gorrito de lana, muy chulo Qué bonito, mira, aquí hay Tarta de arándano Qué chulo Más cristales de nieve más grandes Mira, una botella adornada con estrella Que también viene precortada para que se queden así las ramas al aire Qué bonita, está muy bonita ¿eh? Más manzanita, más chica Mira, mira. los cuernos de lance La ornamenta de lance <risa> Mira qué bonito Con, con foil mmm, dorado Las piñas si piñones ya están abiertas, mira qué bonita campana, campanita y ramita, que llaman foil y también vienen recortadas, mira, ¿veis? para que no tenga mucho blanco, me parecen preciosas muy muy bonitas, me parecen súper bonitas, bueno y hay actirita, ¿eh? que mira que se ha quedado ahí hay una actrid y por ahí había otro, pues me parece súper bonita la verdad vamos a retirarlo, la verdad que esta casa a mí me ha encantado, el trato la verdad es exquisito no es por nada, pero es que hay vendedores y vendedores. Y este vendedor, pues la verdad es que lo recomiendo al 100%. Porque además de que tiene cosas muy bonitas, te sirve bien, rápido. A mí desde luego no puedo decir nada en contra de él. Porque es que me ha encantado todo. Es muy bonito el el gramaje es bueno que se nota y os dejo linkado el nombre de la tienda tiene infinidad de daikus vamos de todos los temas que nosotras tocamos y muy bonito la verdad es que y a mí el y me encanta así que no puedo decir otra cosa más que me ha encantado y quería enseñároslo para que lo veáis, os diré otra vez a las que sepan inglés solamente con escucharlo y a las que no, os lo dejo escrito The creative path Official Store. lo pongáis porque a mí si no me lo ponen escrito, yo no sé vamos, escribo lo que me da la gana a mí, claro es normal, porque si yo no he estudiado inglés yo lo que sé por pues las canciones. Bueno, mira también me han mandado esto. También tienen foil. Es temática de verano. Se llama Ocean. ¿Y cuántos trae? Trae 128 piezas. mira aquí viene todo lo que yo recorto y aprovecho. Ay, porque es muy, muy chulo. Mirad, vienen estos chiquititos, ¿veis? Corazones, círculo y después, pues mira, viene el círculo, Cojitas de palmera, un señor tumbado en una colchoneta tomando el sol, sentimiento, el sol, vacaciones, mira, más sentimiento, aquí vuelvo una fresa, chanclas de la playa, qué chula, verano, la cesta de la playa, el after sound, este el para el sol, la crema solar, el perrete, que se viene con nosotros a la playa, <coughs> Mira, qué gracioso el perrete.